Nombramientos o los nombramiento que ya pululan en, en toda, desde hace desde la semana pasada en toda la geografía, donde muchos se, se nombran, otros tratan de ponerse en la lista. Se sí, eh, autonoma, Claro, porque hay muchos que comienzan a regar una bola por ahí, pero yo. Yo me río de la, de, de la veces de, de, de esa corriente. Porque los funcionarios del pasado. ¿Tú te de, tú te de janeiro, sí, janeiro. sí, río, me, exacto, exactamente, río de Janeiro. Porque tú, tú, se pasaron ocho, ocho años con, con funcionarios que eh, así mismo su, su, no le hacían gala a sus funciones. Y, y se pasaron ocho años. Yo nunca vi una corriente en, la, en, la, en, la, en el Facebook. que considera que debe ser sustituido, Fulano por Fulano? Yo nunca vi eso. Ahora todo el mundo se está nombrando vía Facebook. ¿Qué usted cree, fulano, a la Procuraduría? ¿Qué usted cree a Fulano? Yo creo que eh, siempre el clamor del pueblo eh, quieren a X personas en su, en su en su para que sean ministros se lo dirijan en alguna cartera. Pero hay que pensar que eh, el presidente tiene en sus manos la. La evaluación para, para hacer eso, ¿verdad? Hablando ¿no? serio de presidente, queremos felicitar de manera muy especial al presidente electo dominicano, Luis Rodolfo. Abinader Corona, Luis, Luis Rodolfo Abinader Atención. Corona, quien en el día de ayer cumplió 53 años de el presidente, la felicidad joven, presidente de joven. Felicidades presidente. para el señor presidente electo de todos los dominicanos. Así que, señores, yo creo que... Eh, le doy un consejo a todo el que lo anuncia no lo nombran que haga mejor su movimiento callado porque hay algunas personas recuerden que, lo, que los nombramientos son primero hay una cosa que es la cercanía que usted tiene con el presidente, a veces mucha gente eh, hace su trabajo político y al fin y al cabo no encaja en el... En el, en el, en el en el, sitio que, en el sitio que quiere serio, que, quiere serio, que los nombres, lo nombren, lo, lo primero que hay que decir es que son muchos para, de, para, son para pocos son pocos puestos y ya, muchos tal. candidatos. O sea que ojalá que el presidente y la nueva autoridad sepa manejar esa parte para no entrar 20 y, años, y presidente, claro, 20, 20 años, fuera del, sí. poder, fuera del poder no es fácil. Pero ya creo que la ley, la ley ha eliminado esos asuntos de que el secretario sin cartera su secretario, su secretario del subsecretario, porque eh, como se llenan las vacantes, sí, esos, eso, compañeros, eso existe, eso existe como todavía. Poner, ah, el bueno, el, el, el, es un problema, es un cáncer. Ya no, ya no hay ayudante civil del presidente, no hay. No, no, no, es un cáncer que acompaña a casi todos los gobiernos, y es el secretario del secretario del secretario, del secretario, del, secretario del subsecretario. O sea que hay eh, miles de puestos con un solo con un solo un solo puesto y eso eh, es un, un gasto que, que es la que adulta la nómina de, de los de lo que cada año el informe que da el banco el banco central de que eh, hay que bajar la nómina pública pero no es la nómina pública de los de lo, de los pobretones que, que, que ganan siete mil y quince mil pesos eso no modifica la la nómina no son los secretarios, los subsecretarios subsecretarios que el, que el sueldo sobrepasa los 150 mil pesos y los 300 mil pesos más la búsqueda o sea eh, es como dice Víctor hay pocos puestos y demasiados aspirantes ¡Tambilante! y yo creo que el presidente electo debe de buscar, no el amigo tiene que buscar el que esté mayor, pre, mejor preparado en cada puesto porque lo que él va a recibir no es no es un, una papita suave, va a recibir un, un, un país con casi un año sin producción, un país con un casi un año de pandemia, un país que está eh, golpeado por sus instituciones, porque eso lo demuestra las elecciones, si el país tuviera, si hubiese estado en bombos y platillos y en, y en lo más encumbrado de la economía dominicana, él no gana. si el dominicano hubiese tenido la visión de que esto es, ha sido un, que hubiese, que esto es un, estos ocho años, fueron buenos gobiernos y que estamos la, en, en, en, en, incumbrado en una economía pujante con, una, con, con la llegada de los, esos beneficios, esa microeconomía moviéndose, que la macro ya soltó algo, porque tenemos 20 años desde que yo hice la palabra macroeconomía con Leonel Fernández, su primer gobierno tenemos 30 años en esta y, y, y tú no ves que la, que, que la macro borone a la micro abajo. Entonces, el simple hecho de él ganar las elecciones le dice a él que la situación económica no está bien, que la percepción que tiene el pueblo dominicano es que el país no está bien y por eso cambió. Por eso cambió, porque sintió que las instituciones estaban mal, sintió que él no avanzaba, sintió que la economía tampoco le llegaba al pueblo dominicano, sintió que la los... Funcionarios que estaban no hacían sus funciones y por lo tanto eso eso es lo que él no ganó por ser bonito y por ser hermoso hijo de hijo, hijo de Abinader. No, no, no, no, no. Ni, ni porque tenía una herencia política y porque el, el, el, el, el PRM tenía lo, lo, la gente suficiente para para ganar una elección. No, no, no. Le, quien votó fue el pueblo porque se dio cuenta que lo que estaba estaba mal. Entonces, si estaba mal, usted va a recibir algo mal te tiene que nombrar gente que vayan a hacer los cambios necesarios que sean representantes y, a, y, que, y que puedan resolver esos problemas porque el horno no está para galletica ni la harina para bollo así es mira Sergio, mi comentario eh, yo quiero hacerlo eh, siguiendo con la situación en Algunas. el país y me voy al plano local con respecto a la situación del COVID-19 aquí en San Francisco de Macorís. Nosotros, como medio, como contacto diario, como empresa, como grupo Telenor, estamos llamados a cumplir con nuestro rol de seguir orientando, informando la población, eh, ¿verdad? Sobre todo haciéndolo eh, con la mejor intención, como lo hemos hecho siempre, como, como grupo Telenor y como contacto diario. Entonces, me quiero referir con respecto a la situación del COVID-19 en San Francisco de Macorís y he visto hasta cierto punto negligencia por parte de las autoridades que tienen ligada al sector de salud en esta en este municipio o aquí en la provincia de Duarte. En qué sentido? Miren, se dice, y así ha pasado en Santiago, o no se dice, está pasando en Santiago y en Santo Domingo, que hay eh, faltan camas eh, para llevar los pacientes eh, positivos de COVID 19 y en el caso, por ejemplo, de San Francisco de Macorís, que gracias a Dios tal vez no estamos llegando a esa situación, pero sí es que hay muchos eh, contagiados. Me refiero a lo poco solidario, a la poca disposición que ha tenido el sector salud. Y voy a decir por qué estoy diciendo esto, a veces soy un poquito, de verdad, está agresivo. Le voy a poner este ejemplo. En San Francisco de Macorís, serio Romero y amigos televidentes, tenemos alrededor de unas 10, 10 centros médicos privados en San Francisco de Macorís. Entonces, son 10. De esos 10 centros médicos, aproximadamente 10 centros médicos privados en San Francisco de Macorís, hemos contado de manera abierta en, en medio de esta pandemia, aquí en San Francisco de Macorís, con los siguientes centros médicos. El Centro Médico Materno-Infantil del Nordeste. El Centro Médico Siglo XXI. Está INEMED y también ha estado recibiendo pacientes del COVID-19 el Centro Médico Nacional. Son esos cuatro centros privados en San Francisco de Macorís, en toda esta zona, que han eh, realmente, entiendo, que han hecho lo que tienen que hacer como centro médico eh, privado. Ahora bien, mi pregunta es, y voy admitiendo en ese sentido, tal vez que soy un neófito, eh, la constitución, la ley obliga a esos centros médicos privados a no cerrar la puerta o abrir la puerta ante una situación de emergencia como la que estamos viviendo. Entonces, esto es, un, esto es algo que no he oído a nadie haciéndose eco de esta situación. Aquí hay muchos centros médicos privados, muchos no, seis, si, si tenemos diez, hay seis que no han dicho ni esta boca es mía, ni se han identificado con esta situación cuando son responsables de identificarse, de ser solidarios porque eso es parte, son parte del sistema de salud entonces yo entiendo que las autoridades han sido eh, poca eh, dirigente en ese sentido porque en una situación de pandemia como está muy bien, ustedes cerrar las puertas al enfermo de COVID-19 yo creo que eso no es humano eso es no ser humano entonces yo creo que eso es responsabilidad directa de las autoridades de salud pública entiendo, hago la observación, si la constitución o las leyes se lo, lo, lo avalan para eso, que entiendo que debe ser así, porque no debe haber eh, color, ni raza, ni rico, ni pobre para usted recibir en un centro médico un paciente que llegue enfermo que de lo que sea, en este caso del COVID-19, que es lo que está padeciendo el mundo entero. Hay necesidad de cambio o oh. Y los otros seis centros médicos privados que tenemos en San Francisco de macorís ¿Dónde están las camas? Y me refiero también al mismo hospital San Vicente hospital. de Paul Al mismo hospital San Vicente de Paul ¿Por qué? Y yéndome del hospital San Vicente de Paul Aquí uh, la mayor parte de centros públicos, de hospitales de la República Dominicana. Está en construcción, está en remodelación. Pero hay centro de eso que están en una remodelación total, y hay otros que no, que son parciales. Lo que quiero decir con esto es que esos hospitales públicos que están siendo sometidos a una remodelación parcial, pudieron, pudieron rehabilitarse de nuevo momentáneamente, o sea, invertir, rehabilitarse de nuevo para que haya cama disponible para enfrentar esta situación. Y ojalá, ojalá que no tengan que usarse. Pero entiendo que fue una medida que debió tomar o que debieron tomar nuestras autoridades. Hay hospitales que se está, reitero, se está remodelando una parte. Entonces, si no hay necesidad en este momento de situación que estamos viviendo, ¿por qué no volver de nuevo a acondicionarlo a, a, a para dar servicio en medio de esta situación? Eso en cuanto a los, a los hospitales públicos. En cuanto a los centros médicos privados de aquí, de San Francisco de Macorís, ya mencioné los cuatro, que de manera, eh, gracias a Dios que así fue, porque imagínense ustedes. Que esos cuatro centros médicos que he mencionado Se hubiesen, hubiesen, tomado la misma, hubiesen tomado la misma actitud que, toma, que han tomado los otros seis o siete que quedan aquí en Macorís. ¿Qué hubiese sido en las calles de San Francisco de Macorís estuvieran los pacientes enfermos de COVID-19? Una pandemia que afecta al mundo, que nadie es responsable y nadie está tan blindado que no pasó tocado. Si no muestra de eso, mire por dónde comenzó. ¿Quiénes fueron los primeros impactados, los primeros contagiados? Primero muertos. ¿Me entiendes? Fíjate hoy cómo sale el fin de semana, tal del Procurador de la República, el eh, Comunicadores, o sea, eh, aquí no hay, no hay élite para que este COVID-19. Entonces, ¿cuál es la necesidad para que, sobre todo el sector salud, nos identifique de manera de 100% con esta situación? Yo creo que eso es responsabilidad directa de nuestras autoridades de salud pública. Hice este comentario y tengo un compañero que es médico y creo que eh, debería debí ser yo así mismo como lo estoy haciendo hacerlo, porque tal vez si lo hace serio, puede decirse, no, lo que pasa es que se le pertenece a uno de los centros médico privados de aquí en San Francisco que desde el primer día está identificado con esta situación, han sido solidarios entonces tal vez se podía haber eh, eh, manejado, ¿verdad? el comentario por eso lo estoy haciendo yo ese comentario, entiendo que las autoridades de salud pública deben ser más enérgicos en esa situación y los centros médicos que no se han identificado deben hacerlo ya, ¿saben por qué? que es muy bueno